Bueno, eh, mi nombre es Lino Pisolón, soy de, de Patagonia, de un, eh, una universidad eh, nacional de la Patagonia eh, de, donde funciona un observatorio del agua y anteriormente, bueno, durante muchos años también un laboratorio de ecología acuática donde estamos estudiando calidad de aguas. Eso por una parte que es mi trabajo part-time, el resto es trabajo voluntario y como eh, en, he participado en el movimiento en, que dio origen al, re, que, al rechazo de un proyecto minero en la ciudad de Esquel, en Patagonia. Eh, Vine acá justo para participar en el foro, de, o sea, principalmente para participar en la sesión de agua y minería, o agua de extractivismo en la parte de agua y minería, que se acaba de desarrollar esta tarde. Y esta sesión eh, fue, bueno, eh, prácticamente dedicada a Latinoamérica, organizada hay una organización que es Francia América Latina, y eh, éramos, eh, bueno, fue en castellano, que fue bueno un alivio también un problema con el francés y eh, creo que fue eh, muy bueno eh, muy fuerte eh, podernos encontrar acá de todo de todo desde méxico a centroamérica a perú y con otros compañeros también de, de nuestra región que en algunos casos no conocíamos y de nuestro nuestro país y otros no, ¿no? entonces eh, lo que hay en acto, eh, este, esta sesión, agua y minería, es la primera vez que se hace, que se integra al Foro Mundial Alternativo por el Agua, y es porque realmente está habiendo una invasión eh, tremenda en toda América Latina. La invasión es por todos los recursos de la tierra, por la, eh, la mercantilización de la tierra y de la vida, por todo lo que hace a la vida. Entonces, eh, en, particularmente en América Latina y los que estamos cerca de los Andes, eh, que es eh, nuestra gran columna vertebral, eh, experimentamos eh, de distintas formas eh, esta invasión minera que es absolutamente destructiva para el ecosistema, para la vida, para la política, porque es, eh, primero son enormes cantidades de dinero, entonces por lo tanto manejan un poder de corrupción terrible, eso eh, subvierte todo el poder político erosiona el sistema legal el sistema de, de protección las leyes que han, en otros países se han puesto muy rígidas entonces han emigrado con las industrias o los procesos más contaminados a los nuestros a nuestros países eh, debilitando a través de los poderes de las deudas externas y de la corrupción debilitando las digamos eh, las resistencias internas entonces ante estos procesos que son netamente destructivos, eh, estamos hablando que un pueblo que, que recibe el proyecto de una minera que viene con toda la presentación, eh, le dicen que van a tener trabajo, riqueza, y que y eso es la presentación y para obtener lo que se llama el consenso social. Si no, generalmente, si no hay consenso social, a las mineras se les eh, hace muy difícil instalarse en el lugar. Entonces, eh, el caso de nuestro pueblo es que eh, empezamos a ver de qué se trataba y mm, haciéndolo muy aprendimos mucho porque no sabíamos nada de minería. Aprendimos mucho en estos 10 años y compartimos, así como nos ayudaron, compartimos con muchos otros pueblos de, a lo largo de, del país y también en algunos casos eh, de afuera. Hay una página web muy buena que van a ver que tiene llegada mundial, que es www.noalamina.org. Entonces, digamos, la experiencia del pueblo fue que cuando entraron con un atropello total, se creían los dioses que nos venían a salvar y que teníamos que hacerle así alabarlos. Fue el primer experimento y fueron tan estúpidos que ellos... ...se generaron la resistencia a todo nuestro pueblo... ...porque había que ser muy estúpidos para no levantarse... ...muy eh, eh, muy babosa, con perdón de las babosas... ¿no? Eh, ...tanta la soberbia con que vinieron... ...que se, se, se generó una resistencia global... ...a tal punto que el proyecto fue por múltiples acciones... ...múltiples colectivos, eh, que nadie pedía permiso... pero se comenzó a discutir el proyecto, primero era obligatorio, nadie discutía el proyecto. Podíamos discutir si se hacía de esta forma o no. Pero al final nos tomamos el permiso para discutirlo socialmente. Desde la universidad fue tal vez un rol importante en informar con un halo de científico que tenemos los universitarios. Pero después informar sobre el riesgo que venía, que era el cianuro. Eh, después descubrimos que no solo es el cianuro durante el proceso de, de la mina que dura 10 o 20 años. ¿no? Eh, cantidades enormes de agua, cantidades enormes de electricidad, cantidades enormes de combustibles, todo a favor de la mina. ¿Y para qué? Para que dejen solo el 2% de los que ellos declaran. Nadie va a controlar cuánto declaran del material en boca de mina. Y además se les reintegra el, el país. Si la empresa minera exporta el mineral por puertos, puertos patagónicos, les eh, devuelve el 3%. De manera tal que la, el negocio que nos proponían era destruir todo nuestro ecosistema, envenenarnos y que además le pagáramos el 1% y eh, le terminamos pagando la minera. Esas son las... Eh, eh, digamos cuando la política ha eh, abdicado de sus funciones esenciales y en vez de trabajar para la gente, eh, eh, realmente se ha corrompido eh, en forma completa. Eso han firmado nuestros, eh, las leyes mineras que, y la política de Estado que defiende la minería está haciendo esto. Eh, volviendo al pueblo, quiero decirle que el pueblo se levantó en rechazo y vean mmm, la movilización mediante aspectos legales como recurso de amparo que llegó en el año 2007 a la Corte Suprema de Justicia y ratificó el, el paro del proyecto hasta que no se encuentren formas que no dañen al ambiente, cosa que esta minería a cielo abierto es eh, dañina de por sí, por definición, y no hay método que no pueda eh, evitar los drenajes ácidos de minas. Eso quería decirlo. Aparte del cianuro eh, los drenajes ácidos de una mina Está estudiado, hay mucha investigación ahora, estudios financiados por todo el sector minero, las universidades de todo el mundo, y de modo que se está sabiendo cada día más. Eh, y eh, un drenaje ácido en la mina Richmond, por ejemplo, han estudiado, tiene 3.000 años. De acá al futuro va a durar 3.000 años. Eh, hay drenajes ácidos, han estudiado en España, de la época del paleolítico, de las minas de hierro, que empecé, del hierro cuando se empezó a usar... Eh, los, han quedado es, arroyos pequeños, solo que ahora lo que vendría con esta minería serían eh, drenajes ácidos enormes. En Estados Unidos tenemos 25.000 kilómetros de ríos contaminados con metales pesados y ustedes saben que es eh, bien, eh, bio, o sea, bioacumulan y generan, eh, el drenaje hace una bomba de tiempo que va envenenando de a poco hasta que aparecen todas las enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades reproductivas y malformaciones en la descendencia. Bueno, todo esto se ha hablado hoy y con ejemplos en todos eh, los desastres que hay a lo largo de todo Latinoamérica y las resistencias también. Cómo es posible frenar estos proyectos y desde el fondo del mundo eh, decirle a este mundo supuestamente civilizado eh, que, que no va más. Que no va más y hay muchos proyectos de caso pero siguen insistiendo eh, de manera tal que no es una lucha que tiene una palabra final, eh, hay que estar permanentemente con los ojos abiertos y sobre todo en este momento lo que está surgiendo acá en Francia que es esa necesidad de eh, conectarnos, eh, conectar norte-sur, el estartivismo parece que ha llegado acá también, entonces eh, conectar todo esto para decir basta es un sistema absolutamente necrófilo, o sea, que va derecho a la muerte, a la destrucción, no, no tiene ningún futuro, no tiene, es sustentable es mentira. O sea que eso es un poco lo que ha ocurrido acá.